Muy buenos días, muy buenos días a todos ustedes. Qué placer poder compartir con ustedes este sábado y despertar esta mañana y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Siempre es un aliciente para poder tener una razón para poder vivir, existir. Compartir la palabra de Dios ha sido un trabajo que... He realizado desde que recuerdo, tenía aproximadamente ocho años, cuando mi madre, siendo pequeño, me mencionó de que debía predicar en la iglesia. Una pequeña congregación en el pueblo, donde solamente había dos predicadores, mi mamá y mi tío. Entonces, ella recordó y dijo que yo debía comenzar a predicar la palabra de Dios, y eso es lo que hicimos desde aquellos años. y hoy. Queremos continuar con esta labor, presentando el mensaje a todo aquel que así lo desea. Esta es una red abierta donde tú puedes, si deseas, escudriñar la Biblia conmigo, lo puedes hacer. Tienes la libertad de poder eh, revisarla, verla de nuevo, o si te parece que no es necesario también, puedes tú elegir si verlo o no verlo. De todos modos, queremos que tú seas. Eh, Bendecido con la palabra de Dios y esta mañana vamos a escudriñar la Biblia y vamos a hablar acerca de que de lo que muchas veces nosotros hemos nos hemos preguntado por qué tantas religiones ¿por qué tantas formas de pensar cuál es la razón por la que hay tantos grupos que finalmente no sabemos quién de ellos tiene o no tiene la verdad. Cuando uno escudriña la palabra de Dios, encuentra por lo menos un hecho importante en toda persona que no conocía antes y llega a conocer la palabra de Dios. Eh, se crea una expectación respecto a lo que supuestamente la persona ha sido inducida a querer conocer. Yo recuerdo cuando muchas veces he presentado conferencias introductorias de la palabra de Dios en diferentes lugares donde he trabajado. Incluso he levantado carpas donde había centros de reuniones circunstanciales, por supuesto, en un parque o en un espacio libre, un terreno libre. He encontrado yo este, a gente viniendo a escudriñar la Biblia y diciéndome, oye, sabes que yo no sabía nada de la Biblia y gracias a ti he podido conocer. Y la razón fue que una noche cuando tú estabas hablando, dijiste tal o cual cosa y me llenó de, de inquietud y gracias a eso... Hoy yo conozco un poco más de la palabra de Dios. Entonces me gusta eh, saber cómo algunas personas fueron inducidas a escudinear la palabra. Este proceso inicial ha sucedido a través de los años. Si nosotros recordamos la manera como Jesús llamó a Pedro, a Juan, a Andrés, a Levi Mateo, por ejemplo, que estaba en la puerta de la ciudad cobrando los impuestos, y le dijo, le vi, ven y sígueme. Esta actitud de invitarle a alguien a conocer a algo, puede ser una actitud muy amigable, muy buena, sin embargo, esto no determina que la persona pueda aceptar así eh, abiertamente. Si yo te digo en esta mañana, ven y escudine la Biblia conmigo, es posible que me digas, no tengo tiempo, o ya lo sé. O quién sabe, ya lo he escuchado siempre. ¿Qué de nuevo tú me vas a decir? Sin embargo, muchas personas logramos conocer algo de la palabra de Dios. Sea porque la hemos leído, porque la hemos estudiado, porque alguien nos ha dado unas clases. O quién sabe, hemos comenzado a buscar en las redes sociales o en el internet acerca de lo que nos interesa respecto de la palabra de Dios. Y hemos comenzado. Pero este proceso llega un momento en que se va haciendo concluyente. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera vamos tomando alguna posición respecto a lo que hemos aprendido. Si existe el cielo, llegamos a creer que sí existe o que no existe. O si existen los ángeles llegamos a creer que sí existen o que no existen. Vamos concluyendo, en otras palabras, vamos tomando como doctrina una forma de pensar que finalmente determinará nuestra creencia. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mantén la sana doctrina o retén la forma de las sanas palabras que me oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, le está diciendo que esas conclusiones a la cual él ha llegado luego de conocer la doctrina, deben mantenerla de tal modo que sean el sostén de su fe, de su amor, de su actitud como un creyente de las promesas de Dios. El apóstol Pablo era muy claro en, en definir bien cuál era su doctrina. Cuando él conoció el evangelio, eh, era muy niño, porque el evangelio de los profetas lo estudiaban todos los judíos, ya sea en la escuela de los profetas o en las sinagogas, cuando iban con sus padres, ellos podrían escudriñar la palabra de Dios y conocer desde niños, repetían la Torá se aprendían los salmos de memoria. Él conocía muy bien la palabra de Dios. Sin embargo, él no conocía mucho acerca de Jesús hecho realidad en su tiempo. Porque él, como muchos, creían en las promesas de Dios. Creían que vendría un Mesías, que el Mesías llegaría en estas o tales condiciones para poder dar paz y bienestar al pueblo de Dios. Sin embargo, él no podía reconocer a plenitud cuándo, en qué momento, éste había llegado o habría de llegar. Pero aquel día cuando Él sinceramente estaba conduciéndose para mantener la sana doctrina de la Torá, la enseñanza de los profetas, los salmos, los libros sabios de los salmos, cuando Él defendía una verdad que como buen judío creía que tenía el deber, por mantener la sana doctrina. Mientras él iba a defender la doctrina de la verdad de un pueblo que había so se había sostenido con la doctrina de Dios a través de los años y los siglos, un hombre llamó a su corazón. Una voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese acto inductivo de llamar a la reflexión a este gran apóstol o a este gran perseguidor primeramente o a este gran judío eh, fariseo como lo era. Indujo a él a preguntar quién tú eres. ¿Quién eres aquel que sabe mi nombre? ¿Que me conoce quién soy? ¿Que entiende por qué estoy yo haciendo lo que hago? para decirme por qué me persigues. ¿No es acaso lo que estoy haciendo una defensa de la verdad? ¿No es acaso lo que estoy haciendo una defensa de la doctrina sana que ha recibido mi pueblo a través de siglos? ¿Quién eres, Señor? Fue la pregunta de Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. El reconocimiento de... Aquella, aquella voz y con aquel personaje que seguramente Saulo había escuchado de él, pues era joven, le llevó a preguntar nuevamente, ¿qué quieres que yo haga? La presentación de una oportunidad a conocer la palabra de Dios puede ser la única o quizás la última, la que tú recibas cuando alguien te induce a conocer la sana doctrina de la palabra de Dios. Es posible que esta invitación, que al comienzo puede ser simplemente efímera, puede ser simplemente sin importancia, pueda abrirte las puertas a conocer a aquel de quien tu vida hoy puede depender. Puede inducirte a entrar en el camino del adoctrinamiento de la verdad, de esa verdad que muchos hoy, sin conocerla, pierden el rumbo y no saben a dónde van, ni de dónde vienen y por qué están aquí. El conocimiento de la doctrina de Dios le da al hombre la capacidad de conocerse a sí mismo y saber la razón por la cual está aquí entender su plan eterno, de que nosotros no somos simplemente habitantes de esta tierra circunstancialmente, de que tenemos un proyecto, de que somos parte de un plan esbozado por Dios para la felicidad y el bienestar del ser humano. Si yo tuviera que decirte esta mañana ¿Por qué es importante escudriñar la palabra de Dios y mantener la sana doctrina de este mensaje? De que Cristo es nuestro Salvador, de que Él viene pronto para llevar a su pueblo y que tú tienes que prepararte. Te daría miles y miles de razones por las cuales tú no solamente deberías saberla, sino también mantenerla. La razón por la cual Pablo le dice, retén la forma de las sanas palabras que me oíste o que oíste de mí, de las palabras con buenas intenciones, de aquellas palabras que te conducen al camino de la reflexión y a entender más de cerca por qué estás aquí. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? Reténlo, porque la sana doctrina te ayudará a conocer más acerca de Dios. ¿Qué es la sana doctrina? ¿Por qué hablamos de ella como una doctrina sana, buena? En primer lugar, porque la sana doctrina tiene una intencionalidad de conducir tu vida hacia el conocimiento de Dios. La palabra de Dios fue escrita para que nosotros podamos conocer la revelación de Dios. Dios se revela al hombre, muestra su voluntad. Dios abre el telón de lo desconocido para que tú puedas conocer quién es él. ¿Por qué existe y por qué existes tú? ¿Por qué él es tu Dios y tú una criatura? No fruto de la casualidad, del jugueteo creativo de un Dios todopoderoso sino porque tiene una razón. Quizás no la conozcas, quizás no la entiendas ahora, pero un día la entenderás. La sana doctrina lo que trata de mostrarte es tu razón de ser, tu razón de existir, que eres parte de un plan maravilloso dado por Dios para la raza humana. ¿Por es importante conocer esta sana doctrina? No solamente porque tiene una intencionalidad sana, santa, de mostrarte quién es Dios, sino hacer que tú puedas entender que Dios no tiene un plan aparte de ti. Que esa, in esa iniciativa de Dios o esa intencionalidad de crearte no existe sin que tú seas parte de ese plan. Tú eres la razón más importante para Dios. Tú eres la razón por la cual Él hizo este universo. Y que por ti, por amor a ti, Él está haciendo todo un proyecto para restaurarte a la casa del Padre, como decimos comúnmente, para llevarte de nuevo al lugar de donde nunca debiste salir. Esto te permitirá madurar como cristiano. Conocer la doctrina de Dios te permitirá entender no solamente el plan que tiene Dios para ti, sino también para poder compartir con otras personas. Cuando tú pasas de boca en boca algún mensaje, generalmente este se tergiversa. Te Lo importante de, esta, de este propósito de Dios no es que tú sepas toda la doctrina que Dios tiene para ti y que seas un doctor respecto a lo que Él piensa de ti. Sino que simplemente entiendas que este plan es un plan sencillo, lleno de amor, de grandeza, de sacrificio a través de su Hijo Jesucristo. El apóstol Pablo resume el mensaje de la sana doctrina Concentrando todo nuestro interés y todo su mensaje en Cristo como la razón de ser de este plan. La historia, si tú lees en la Escritura, encontrarás que todo depende del antes y el después de Cristo. Porque Cristo se convierte en el centro de la razón de la existencia del hombre y del universo. Porque es en Cristo en quien se encontró la creación es en Cristo en quien se encontró el plan de salvación. Y es en Cristo en quien se encontrará también la redención y la vida eterna. La intencionalidad de esta sana doctrina no es formar grupos religiosos. No es formar iglesias con pensamientos o corrientes de pensamiento de diferente índole. Aunque eso es lo que nosotros hemos hecho con la sana doctrina, conducir esta verdad a divisionismos y a sectarismos que no traen consigo otra cosa más que simplemente tergiversar la sana doctrina. La sana doctrina que la palabra de Dios quiere que tú conozcas es un evangelio de buenas nuevas, es un evangelio de esperanza para los desesperados. Es, una, es un evangelio que abre las puertas al encarcelado en su propia realidad de depresión, de desesperación, de desasosiego. Este evangelio trae sanidad al cuerpo, sanidad al alma. Trae esperanza al corazón desesperado. Este evangelio no tiene la intención de hacer que tu vida sea una vida desgraciada porque te des cuenta que estás en el pecado y que cometiste algún error y que Dios tiene un, un, un fuego eterno para todos aquellos que son desobedientes. Más bien lo que la sana doctrina trata de hacer es advertirte para poder evitar aquellas consecuencias del error de aquel que voluntariamente se revela contra Dios. La sana doctrina busca sanidad en el alma sanidad en la mente, la informa cuál es el plan de Dios para que tú puedas también ser parte de él. La sana doctrina lo que busca es que tú entiendas que siendo parte del plan de Dios, Dios tiene para ti un futuro mejor, una vida llena de bienestar y de paz y no una vida de desgracia como la que nosotros vivimos en esta tierra. Cada día cada instante de nuestras vidas nos vamos dando cuenta que el mundo va hacia el caos. Guerras, luchas de poder, gobiernos donde las personas quieren tener mayor poder para dominar a los demás. Gente sufriente, gente enferma, los hospitales llenos, las ciudades llenas, los pueblos, la gente muriéndose por la pandemia. Nos hacen ver un mundo re realmente lleno de caos y de desesperación. La sana doctrina viene como un bálsamo al corazón para darte esperanza allí donde tú no ves esperanza, allí donde tú no ves un futuro para ti o para tus hijos. La sana doctrina trae para ti un evangelio de paz, una luz en el camino. La verdad de la palabra de Dios no hace otra cosa más que defender aquel plan que Dios tiene para tu vida. A través de los tiempos, a través de las edades, han aparecido diferentes corrientes tergiversando el pensamiento de Dios. Esta sana doctrina de la cual estamos hablando esta mañana, el Evangelio de Cristo, no solamente te ayuda a conducirte hacia la patria celestial, hacia las promesas de Dios para el hombre, sino también a defender y a detener todo aquello que puede destruir el plan de Dios en la vida de aquellos que aún por alguna situación son débiles en la fe. Alguna persona me ha dicho, mi fe es muy débil. Algunas personas me han comentado diciendo que han perdido la esperanza ante pequeñas circunstancias. Y la razón es muy sencilla. Mi pueblo perece por falta de conocimiento de la sana doctrina de Dios. Muchos han caído en el valle de la desesperación porque faltó un poquito más de tiempo para conocer la palabra de Dios. Cuando tú tienes conocimiento, tu fe se fortifica. Cuando tu conocimiento es claro respecto a lo que Dios tiene para ti, el valle de la aflicción será un valle pasajero, porque tú conoces la historia más allá de la aflicción, tú conoces la historia más allá del sufrimiento, tú sabes qué cosa es el plan de Dios, tú sabes qué es lo que Dios quiere para tu vida, en ese sentido, la sana doctrina lo que hace es sostener en tu vida la oportunidad de saber que estas cosas Cosas que pasan aquí pronto terminarán y que un día el sol de la mañana gloriosa de la salvación será una realidad. Reconocer la palabra de Dios también te ayuda a desarrollar un tipo de acción a favor de aquello que Dios tiene. Cuando tú tienes conocimiento de la palabra de Dios y tu fe está fortificada en él, actúas en favor de ese, de, en orientación hacia eso. Que Dios quiere para ti. Olvidas aquellas cosas o dejas de darle importancia a las cosas que no son o que no tienen nada que ver con aquel plan al cual tú hoy te has involucrado. Conocer la sana doctrina te induce a caminar en el camino del plan de Dios y a ser parte de su equipo. Dios necesita de hombres y mujeres como nosotros para formar parte de su equipo para formar parte de su plan, es el objetivo de Dios que nosotros seamos discípulos de él, para conducirnos conforme a su voluntad, en el camino que él quiere para nosotros. Mientras caminamos, poder inducir a otros a que formen parte también de este gran movimiento de esperanza y de paz que todos deseamos, mientras caminamos hacia la patria celestial. Otra de las razones por las cuales conocer la sana doctrina es sumamente importante es que todo lo que tú hagas, si comes, bebes, trabajas, negocias, todo será hecho para la gloria y honra de nuestro Dios. Cuando tú conoces la verdad, cuando tú conoces la sana doctrina de Dios, vas a luchar la batalla de la fe confiando en sus promesas. Vas a hacer todo lo que haces con una razón, con un objetivo, con un plan. Y ese plan será parte de tu vida. Respirarás la esperanza de Dios. Respirarás las promesas de Dios en tu vida. Y si alguna cosa no te va bien, si algún fracaso sucede en tu vida, si alguna situación difícil acontece de la cual tú no puedes tener el control, todo será posible, de vencer, de pasar, si es que tú respiras en tu vida, es parte de ti, ese conocimiento de las promesas de Dios, tu vida será sostenida por esas promesas, tu fe se sostendrá sobre esas promesas, tu existencia tendrá una razón de ser, ya no serán las cosas materiales ni las cosas de este mundo más importantes para ti, sino que reteniendo esa verdad que tú has adoptado, que tú has adquirido para tu vida, serás un hombre, una mujer fortalecida, fortalecido en los momentos más difíciles de la vida humana, cuando todo parece oscuro, cuando todo parece que la situación no es promisoria, que aparentemente las cosas no van bien, que el fracaso se avisora muy cerca de ti, Dios aparece con la promesa, no te preocupes, yo estaré contigo, a donde tú vayas, yo te ayudaré, no te desampararé, caminaré contigo en la angustia, Estaré contigo cuando tus enemigos quieran dominarte, cuando tus enemigos quieran destruirte. Cuando las enfermedades de este mundo quieran azotar tu familia, tu vida, yo te libraré, dice el Señor. Podrán caer mil a tu diestra, diez mil a tu siniestra. Podrá tocar la peste a tus familiares o a tus cercanos, mas a ti no llegará porque el Señor mira por ti, Él cuida tus pasos, Él observa cada cosa que tú quieres hacer en tu vida, y Él sabe que tú tienes necesidad de Él y Él de ti, para coexistir, para poder caminar juntos en este plan maravilloso que Dios está a punto de culminar, con la salvación, con la vida eterna con la destrucción total del pecado, de la enfermedad y del dolor. Para que tú y yo, y todos aquellos que creemos en Jesús, podamos vivir una vida diferente. Una vida donde la sana doctrina no sea solamente una doctrina sana, sino que sea eterna, que sea plena, que sea para siempre. Cada vez que yo hablo de la palabra de Dios, esta ilumina mi corazón. Y yo quiero también que ilumine tu corazón esta mañana. Y tal como dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta mañana la luz de la palabra de Dios, de la esperanza que hay en Él, en su plan salvífico, en el que Cristo será nuestro Señor y nosotros seremos su pueblo pueda renacer en tu corazón con la esperanza de que muy pronto, en el tiempo menos pensado, el dolor y el sufrimiento desaparecerán. Yo deseo que esta mañana el Señor te bendiga, que el Señor llene tu corazón de mucha paz, de mucho amor. Reten la sana doctrina de que Cristo estará contigo ahora, ayudará en los momentos difíciles y que muy pronto vendrá para terminar con todo aquello que hace que nuestros corazones pasen por el valle de la aflicción. Muy pronto saltaremos como los becerros, gozaremos del, del, del, del, de la compañía de Dios en nuestras vidas. Como el padre que quiere ver a su hijo y su hijo quiere ver a su padre, nos gozaremos con el Señor para siempre. Este es el evangelio de la sana doctrina que tú tienes que retener. Que el Señor te bendiga esta mañana. Y como te dije, que te llene de paz y sobre todo de su bendición. Vamos ahora. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, inmensamente gracias, por todo lo que tú nos das. No merecemos tu cuidado, pero nos das el sol. Nos das la luz, nos das el aire para respirar, nos das alimento y cuidas de nosotros tal como cuidas de las aves. Nos conduces por el camino de la seguridad aun cuando nosotros vamos por el valle de la aflicción. Nos acompañas. Todo esto que te digo y reconocemos de ti es aquella doctrina que tú nos has enseñado de que tú estarás con nosotros a todo lugar donde nosotros vayamos. Y queremos esta mañana darte gracias. Gracias porque muchas personas se han sanado de la pandemia. Muchas personas han restablecido su esperanza en ti. Muchas personas han conocido tu evangelio y han abierto su corazón a que un día puedan ellos también ser parte de tu pueblo. Te rogamos, Señor, que puedas llenar el corazón afligido de esperanza y sobre todo del conocimiento de tu palabra para que su fe no falte, para que su fe se fortifique, para que su fe se sostenga en las promesas de tu Hijo Jesucristo, de que un día, muy pronto, vendrá a liberarnos de la muerte y del pecado. Bendice a aquellos que están desesperados, bendice a aquellos que están sin esperanza porque no tienen la visión ni el conocimiento de tu palabra. Abre sus corazones indúcelos a conocerte y que cuando te conozcan puedan vivir una vida llena de paz, de bienestar, de esperanza. Bendice a aquellos que están necesitados de comida, de trabajo. Ayúdale Señor como tú lo haces con las aves, que puedas tú abrir una oportunidad para que podamos contactarnos con ellos o contactarse con alguien que pueda suplir esa necesidad. Te entregamos esta mañana sus corazones. Te entregamos también nuestros planes, nuestra vida, para que tú nos conduzcas con tu mano poderosa y nos libres de la aflicción. Bendice Señor tu palabra, que no vuelva a ti vacía, que quede en el corazón de la persona que esta mañana ha escuchado tu mensaje y que pueda retener la sana doctrina del plan de salvación para nuestras vidas. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Estamos muy contentos de que tú hayas podido estar con nosotros esta mañana, que puedas haber estudiado la palabra de Dios y te animamos a que todos los sábados, en algún momento de la mañana, este programa, Tu Encuentro con Dios, te pueda permitir a ti también, encontrarte con tu Señor. Te deseamos un hermoso día sábado, que el Señor te bendiga en este fin de semana y que tu corazón se llene de paz y que la bendición de Dios more en tu vida. Es un deseo de este servidor, como siempre, Boris Darmo, un amigo de ustedes. Nos vemos el próximo sábado en tu encuentro con Dios.